Nos encontramos en el claustro Fonseca y tras de mí podemos ver las torres de la catedral. Bajo el claustro de la catedral se levantaba en época romana el templo del Capitolio, el templo principal del foro romano, dedicado a Júpiter, Juno y Minerva. A ese lugar, al foro de la ciudad, se accedía desde el sur por la calle actual Raíña y la calle del Franco, y desde el este y el oeste por lo que hoy es la vía de Jiménez. El de comandos es el máximo sí. de las ciudades.